Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo convertir en vectores un logo en Adobe Illustrator con efecto 3D. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de hacer lo que ven en pantalla. Empecemos. Lo primero que haré será importar una nueva imagen una imagen que ya tengo guardada desde el menú archivo colocar y con este logo ya importado con el seleccionado desde la ventana de propiedades si no encuentran la ventana de propiedades se van al menú ventana y propiedades con el logo seleccionado nos vamos como lo he dicho en el panel de propiedades a calco de imagen quien es que es el comando que nos ayuda a vectorizar imágenes en, en formato de mapa de bits. Le doy clic acá y le voy a decir que nos lo haga en logotipo en blanco y negro. Luego de esto abro acá el panel de calco de imagen para decirle que nos omita el, el color blanco. Con esto nos elimina el color blanco de fondo y, y el color blanco que hay en los huecos de las letras con el fin de que nos facilite la conversión en, al efecto 3D. Luego de haber hecho esto, le decimos expandir. Con el calco ya expandido, al momento de, de, de, de darle expandir, lo que hacemos es convertirlo ya en un vector como tal, en un grupo. Y lo que voy a hacer es ingresar dentro del grupo dándole doble clic para eliminar esta R del de la marca registrada voy a volver a salir del grupo y le voy a colocar el color que yo quiera ahí lo tenemos y luego de esto me voy a ir al menú efecto 3D y le voy a decir extrusión y biselado desde acá le colocamos el efecto 3D a nuestro logo ya vectorizado en Adobe Illustrator desde acá puedo controlar la ubicación de la luz la puedo colocar donde yo quiera no olviden activar la opción de previsualizar desde acá puedo aumentar o disminuir los pasos de fusión traten de no aumentarlos tanto porque si no la máquina va a empezar a, a pedir mucho recurso los pasos de fusión sirven para mejorar y perfeccionar la, la fusión del 3D